Hola, tenemos aquí una placa base de un Oli One, un Oli One marca Dell. Eh, La siderografía de la placa base es IPPSLCO, la revisión A00. El equipo no prende, eh, recibe los voltajes, pero no, no da el encendido. Entonces, ya le hice una revisión rápida, pero quiero mostrar cómo diagnostiqué. Eh, un cortocircuito en la placa base Lo primero eh, Es que bueno Este equipo no tenemos eh, El esquemático No encuentro información sobre Sobre él Pero podemos hacer algunas mediciones eh, Podemos utilizar un multitester En escala de diodo Para medir la, ca la caída de la tensión Colocamos la punta negra La punta roja A tierra Y podemos ir midiendo Las bobinas que son fuentes. A ver, esta está en 434, está bien. Esta está en 401, está bien. Esta está en 401 también. 401. 456. Estas son las bobinas del área del procesador. Por acá tenemos otras bobinas. Aquí esta me marca. Parece que fuera un corto, pero está en 32. Y esta sí marca bastante bajo, 0,05. Del otro lado, tenemos eh, otras bobinas que podemos ir revisando. Mm, digamos que eh, yo ubiqué para hacer una medición rápida, porque como no tenía esquemático, ubiqué el integrado del CEMOS, yo lo retiré para hacer una prueba, aquí está el integrado este integrado, y ubiqué la patica número 8 de este integrado que es el de alimentación eh, en algunos casos puede ser de 3.3 voltios, en otros casos puede ser de 1.5 voltios eh, pero bueno lo importante es que nosotros podemos medir y aquí observamos que hay un Corto directo a tierra quiere decir que esa línea, la del BCC o la que alimenta este integrado que es el del Cemos BIOS, tiene un corto. Hay que identificar si el corto está en alguno de los elementos. Eh, lo más probable es que pueda ser el PCH o que pueda ser el KBC o el s en este caso. El procesador lo descartamos, el procesador está por fuera de del equipo, pero lo podríamos descartar ¿Qué vamos a hacer entonces para descartar o para identificar qué elemento es el que está dañado? Soldeo un cable para inyectar corriente y acá de este lado tengo la fuente de poder lo voy a configurar 2 amperios la corriente Y lo voy a colocar a 1.5 voltios. Eh, no sé si este integrado sea de 3.3 voltios o sea de, de 1.5 voltios. Pero entonces lo voy a colocar a 1.5 voltios. Que puede ser lo mínimo de, de, esa, de esa línea. Y le voy a quitar la protección contra cortos. Para que él continúe enviando voltaje. Aunque eh, encuentre un cortocircuito. Entonces, de este lado tenemos el cable... ¿verdad? vamos entonces a dar salida si miran la fuente, la fuente está trabajando al máximo los 2 amperios bajo un poquito el voltaje pero si yo subo un poco la corriente por ejemplo puedo encontrar que ahí va subiendo el voltaje vamos a dejarlo ahí, estoy en 2.8 estamos inyectando corriente ¿Sí? y podemos comenzar a tocar la placa base para ver qué elemento se puede estar calentando tengo en este momento digamos que estoy eh, dudando de, de que pueda ser el kbc o el S o puede ser el el pch ya aquí ustedes no lo van a poder ver en el vídeo pero aquí se está calentando, no se está calentando en ninguna otra parte adicional de la placa base. Se está calentando este elemento que está aquí. ¿Sí? Este integrado, este integrado grande. Ya con esto identificamos que el corto está en este integrado que se encuentra acá. Esto sería, muchachos, una forma rápida de identificar fallas o cortos en, en, en elementos como PCH o LC o KBC de una placa base midiendo las bobinas identificando a ver cuál tiene eh, una medición parecida a un corto que sea así como si yo tocara las puntas ¿Sí? repetimos esto por ejemplo midiendo aquí midiendo acá tenemos una medición alta corto directo como si estuviera en este momento chocando la, los dos cables de mi multitester eso sería todo muchas gracias